E aí tenía clavada, era la barqueta, agua, baba va hace un momentico la tenía clavada, otro viento vino y se la llevó, un y barqueta no la pido yo. La mujer y la barqueta siempre cuido Siempre cuido usted